La primera vez que la Virgen se apareció, eh, nos habían invitado a conocer una finca allá en Guarne que había comprado un cuñado. Nos vimos tres hermanas de Federico, el cuñado, él y yo, íbamos seis personas. Uh -huh. manifestación física anteriormente? Pues nosotros, manifestación física, no vimos nada. Nosotros no, íbamos adelante porque estaba haciendo mucho calor, estábamos muy cansados.